Bueno, llegamos acá del Club Libertador de Villatecey. Siempre es un placer hablar con Gori. Muy buenas tardes amigos, están jugando la tercera fecha contra un club nuevo como 17 de eh, Ituzangó. Buenas tardes, gracias por haber venido. Y, sí, la verdad que bueno, es una experiencia porque es un club nuevo, vienen de allá, de Ituzangó y bueno, tienen, según me dijeron, tienen muy buenas categorías. ¿Cómo, ¿Cómo les fue un poquitito en las primeras dos fechas? ¿Contra quién jugaron? Si te acordás, y cómo, ¿cómo arrancaron el año ustedes? Arrancamos jugando la primera fecha, eh, con 18 de julio, bueno, salimos 8 por 8 por 6, y sí. bueno, y, y las chiquititas eh, salimos, las dos ganamos, ah, eh, bien. las promocionales. Bien. Y después el sábado jugamos con, con Cristo Rey, y bueno, también salimos 8 por 6 y ganamos las promocionales una y una. Bien, bien. ¿Cómo, cómo se, se armaron para este año? ¿Un poco más chicos? ¿Cómo, ¿Cómo viene un poco el club? No, y la verdad que se sumaron muchos chicos, más este, de la promoción, 17, 18. Bien. Ya armamos 18, 19, ya que vamos a empezar a competir. Ah, bien. Así que bueno, dentro de todo estamos muy bien. Muy bien, muy bien. Eh, ahí estábamos mostrando imágenes de, de las obras que, que hicieron. Si querés contar un poquitito qué, qué obras hicieron. Y bueno, gracias a Dios se pudo hacer eh, los vestuarios, que falta poner el piso nomás, que sí, sería cerámica. Hicimos todo el comedor, todo piso nuevo y los dos baños. ¡Ah! Bueno, acompaña a la gente, ¿no? Sí, que sí. se escucha ahí ¿eh? un griterío, ¿no? Bueno, <risa> sí, la gente acompaña. Estamos metiendo más de 100 personas dentro de todo, más de 100 personas por jornada y bueno eh, bien bien bien están haciendo futsal están haciendo fútbol de adultos no, no acá hay veteranos pero que están ah. jugando en la otra liga de matanza ah, está y bien. después tenemos también el futsal que están jugando también que juegan en, en la otra liga nosotros no tenemos porque no tenemos lugar para que quisimos meter las nenas no tenemos lugar para para que puedan entrenar ¿no? Ah, entiendo entiendo entiendo entiendo entiendo y además porque hay muchas actividades acá en el hay club. Tela, ¿no? Hay tela, hay cacha, hay boxeo, hay patines, bueno, después está el crisal de, de los grandes y está el veterano de los viernes y bueno, más infantiles de los sábados. ¿Cómo ves un poco, lo último que te pregunto, cómo ves un poco la liga, esto de que de vuelta sean varios equipos, que sean tres zonas, que sean muchos clubes? Yo lo veo bien, la verdad, cuando más sean mejor y más tienen la zona hurlinga que se comprometen y bueno, dentro de todo bien, la verdad los felicito a los clubes que que están viniendo a participar acá en Listburg, para que salga un lindo año. Bueno, muchas gracias y todo lo mejor para ustedes. No, Gracias a ustedes y saludos a toda la gente. Dale, dale Muchas gracias. Dale, dale. Bueno, seguimos acá en Libertador contra el 17 de Itusengo. Estamos con gente de Itusengo. ¿Nos gusta que a nosotros la gente se presente? ¿Tu Hola, nombre? Jonathan, un gusto, llegar el 17 de agosto. Bueno, Jonathan, antes que nada, bienvenido desde la hora de Burlingame acá a, a participar de la liga de Burlingame, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes, nos invitaron a jugar y bueno, vamos a ver que, cómo nos va. Está bien, está bien. Contanos un poco eh, cómo, cómo les llegó la propuesta, eh, cómo aceptaron, cómo ven la liga. Y nosotros, yo lo conozco a Marcelo porque laburaba con él de chico y siempre me decía vengan a jugar a Burlingame, vengan a jugar a Burlingame, estábamos en AFO. Y bueno, me termino convenciendo y nos vinimos. Está bien. Está la verdad bien. que hasta ahora la liga es competitiva, está, está buena. Estamos, Ahí estamos Jugaron las primeras dos fechas, un poco como viste el panorama de los clubes de Burlingame. Y la verdad que está lindo, llevan mucha gente a todos lados, tienen gente de local, nosotros también llevamos. Y las categorías son competitivas, está lindo. La verdad que nos gustó. Para la gente que es de Burlingame y tiene que ir a jugar contra ustedes, ¿dónde queda el club? El club queda en Ituzoingó, en la calle Bagnat 2730. Bien, es cerquita, no es tan lejos. ¿Qué, ¿Qué actividades además del fútbol infantil tiene el club? Y, y tenemos son? boxeo, patín, volei eh, danza, eh, taekwondo, de eh, todo un poco. Variado, sí, variado, sí. variado. Variado, variado. ¿Cómo, cómo, cu ¿Cuántos chicos tienen, perdón? ¿Cuántos chicos tienen y en total más o 90? Hemos fichado infantil? 90 chicos más o menos. Y bien. hay algunos que no llegamos a fichar que vinieron nuevos, pero bueno, los vamos a fichar a mitad de año. Claro. Así que lo estamos viendo. Está bien. Y el tema de la competitividad, ¿cómo, cómo ves? Esto? No, nos gustó. Hasta ahora lo que venimos jugando nos gustó, es bastante competitivo. La verdad que está muy bueno. Bueno, el fin de que viene juegan de local, así que vamos a estar pasando un ratito por ahí Perfecto. para que la gente de Burlingame los conozca. Los esperamos, van a ser bien recibidos. Muchas gracias, muchas gracias. y gracias. suerte. ¿Vos dirigís ahora? Sí, dirijo ahora la 2010. La 2010, suerte. Gracias, muchas gracias. gracias. Que haces todo muy bien. Gracias. ¡Clarla! ¡Eh! Camilo, oye! ¡Dale, pase! por todos sal! ¡Dale, sal! Bueno, llegamos al club El Ciclón, está jugando con San Damián. Para nosotros, para la hora de Burlingame, es un clásico también, El Ciclón con San Damián. Estamos con chicos de San Damián. A nosotros nos gusta que la gente se presente. ¿Tu nombre? Víctor. Víctor, de, T de la 15. Joaquín bien. Montenero. Y Joaquín. Joaquín que es amigo de la casa de la hora de Burlingame. Muy sí, bien. Eh, Joaquín es siempre. un invitado clásico de la hora de Burlingame. Muy bien. siempre ahí. Bueno, amigos, estábamos hablando eh, que quieren darle otro formato a lo que es el fútbol sí, infantil. Digamos que cambió un poco el color, digamos, ¿no? Porque teníamos medio, digamos, como abandonado el fútbol infantil y lo queremos levantar de la manera futbolística, con bandera, traer la bandera, cosa que se había sí, perdido todas esas cosas se había perdido, ese folclore, ¿viste? el canto, traer, eh, reforzar lo que es futbolísticamente para poder bien. competir en la Copa, tratar ahí de salir campeón ahí. en la Copa de Vara, en la General, poder estar siempre saliendo no malto como siempre y fue. Y aparte la... los colores son importantes, ¿viste? Y, sí, los siempre, colores de todos los clubes son importantes. Siempre, siempre ¿eh? fue eso, así que bueno, la idea es esa, de este año ¿viste? el proyecto que tenemos es tratar de salir campeón en general, salir campeón de Copa, tratar de estar peleando. No sé si campeón, pero ahí segundo, eh, tratar de importante. estar en lo alto. ¿Cuántos chicos tenemos hoy por hoy en, en el club, en lo que es el fútbol infantil? Y ya tenemos alrededor de 100 nenes. Estamos, estamos activando, estamos reforzando las categorías. Estamos trabajando para que empecemos a, a que cada categoría compita y podamos estar en el podio. Tanto sí. en las categorías como en la general, que es lo que queremos. En las Copas y pelear todo lo que se juegue. Creo que el barrio de nosotros nos demanda eso. San Damián es un barrio... Es un barrio competitivo. Es un barrio competitivo y el barrio te demanda que tenemos que estar en el pollo sí. siempre, así que, y, para y eso vamos a trabajar. Y claro. salen muchos chicos que después terminan siendo cracks. Y ¿no? sí, sí, nosotros por acá, ¿ve? tenemos un gran ejemplo como Alexis Pastoriza de la 2009, sí. es un nene que la está rompiendo, está en River, eh, tiene un buen futuro, ¿sí? Alexis que, Pastoriza, Alexis Pastoriza de la uh -huh. categoría 2009, y Bien. así tenemos varias, tenemos bueno en la 10, tenemos acá el Gran Chucky que está en Argentino. Tenemos varios jugadores que están ahora eh, tramitando su futuro, ¿no? Digamos, están, están en su proyecto, así que lo que queremos es eso, que también que lo alto digamos, también cuando salgan en la tele, como Ulises 2006, eh, no, que está 17, jugando Argentina. en la sub de Argentina. Ah, el... mira Ah, o sea, hay un chico que está jugando el sudamericano sub-17. Sub-17, Ulises, Ulises. Y, ¿Y jugó la 2006 de San Amier. era mirá, el, el técnico de no él sabíamos. era Sebastián Millones, el presidente del club de San Amier. Ah, mira era el técnico de ese Mirá, mirá, mirá. Y mirá. la otra vez hicimos una reunión que jugó a Argentina. Y, y hoy juega a Argentina. Y bueno, fue? La, cuando fue el jueves, el jueves sí. jugó y nosotros estábamos todos en el club en la reunión. Mientras, eh, bien, mientras la, hablamos en la reunión. 17 que salió del ah, nene. Y bien, eso, viste, nos bueno. llenamos porque tenemos un carnet. Acá, Federico, ¿sabes lo que voy a decir yo? Hace como bueno, seis años atrás, a raíz de conocerlo a Pérez, Sí. Yo le dije que a partir de ese momento en adelante, que había que calcular unos 10 años porque íbamos a tener más de un Madre, jugador sí. en selección sí, nacional. Sí, sí. Obvio, sí, obvio, sí. eso es Ay, muy importante que los clubes de barrio sí. trabajen para eso. Obviamente claro. la competición en Urlingan, pero también que se formen jugadores. Aparte porque cuando vos siente, formás los jugadores, sí, claro. después tienen la competencia no solo en Urlingan, sino a los lugares donde vayan, que es lo más lindo. Porque ah. aparte vos calculás, vos ves hoy en día qué sé yo, en cualquier lado, por decir un Messi o lo que fuera un jugador que se destaque. Pero son jugadores que de niños es donde les enseñaron en a jugar a pelota. Porque en el barrio, en ah, el barrio es no. donde, es decir, cuando el tipo pasa a River, el tipo no le van a enseñar a jugar a no, pelota. Ya es viene, que lo captan por ya. sus cualidades. Ajá. Pero hay, de una de lado jugar, claro. hay una responsabilidad muy a importante. No, no, pues se si lo voy a matar a no. este Nosotros. También. Yo lo que, lo que siempre le rescato de esto mm. es que más allá de la comida que se haga, lo importante es la unidad. De es la unidad. Exactamente. Entonces vos tenés, yo estoy con, veterano, con fútbol de veterano y tenemos gente de, de super senior, gente de senior, gente de pre serie dorada. Entonces mm. la idea es mantener la unidad, que eso mm. es lo que hoy en el 2023 arrancamos mm. con acá con Viti eh, y que todos los técnicos de cada categoría que representen los chicos seamos unidos. Ah. Entonces la unidad primero. Y después vienen los resultados. Aparte de aprender a escucharse, ¿no? Aprender a escucharse, no es ser democrático. Sí, sí, aprender a escucharse, casi sí. como andar, a te tener confianza. A a Creo no. que cuando uno es democrático, va sumando ideas. Sí. Va sumando ideas. Nosotros tenemos, yo por lo menos tengo, eh, como le explicaba a ellos, la certeza y estoy convencido de que nosotros, laburando en el club, podemos hacer muchas cosas. Pero necesitamos dos cosas. Muchos de los pibes que tenemos fuerza para laburar y necesitamos también de gente grande que nos ayude porque ah. ya pasaron por el club. Y además también algo que estaría bueno es hacer que el, que el niño eh, o la niña, el que juegue, el deportista, que también empiece a comprometerse con actividades con acti no ah, deportivas, no, no, no, pintar no, no, no, una pared, no sé. venir a la El viernes pasado pacorosa, lo hicimos. El, pasado. el viernes Ayudamos. pasado hace una semana tuvimos la jornada con Marrufán y el local. El día viernes nos juntamos con la mayoría de los técnicos, algunos padres que vinieron a colaborar. Pintamos los postes, pintamos los barcos, pintamos los puerta de entrada, los bancos, hicimos limpieza general en el club. Es que de eso se trata, no solo lo deportivo, sino también cuidar y fomentar la... Estamos pero bueno, bien, estamos bien, tú? estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Así que bueno, chicos, muchas gracias y todo lo mejor para, para ustedes durante este... Dale, eh, papá. Dale. Eh, Dale, Nada, desde mi punto de vista, ya saben, la hora de Burlingame. están en las puertas abiertas en San Damián. Cuando quieran venir, acercarse, no solo la entrevista, compartir con nosotros de lo que tengamos, un plato de guiso a algo, la parrilla. Siempre la puerta abierta Y también el club de exposición Para lo que necesiten El guiso en invierno suma oh. eh. <risa> lado, también, ah, eh, Mandarle un, un saludo Y darle la gracia ¿no? A los sponsors que nos van a dar una mano Que ayer habló conmigo La barbería de a tu propio estilo Carnicería Víctor también eh, Fiambrería Lo de Chiche mm. ¿sí? El espacio y quincho de pileta Ahí mm. en Víctor también De la carnicería mm. Que ellos nos dan la mano siempre Ellos no, no, a veces nos donan chorizo La carnicería, la Bien. fiambrería también Bien, ¿viste? y ayudan, colaboran con los chicos Colabora. no efectivamente, pero ellos económicamente nos ayuda con, todo, con diferentes todo suma. cosas todo sí. suma. y eso suma, así que, que le vamos bonito, a dar muchas gracias, a cons... gracias. Dale, sí, muchas gracias a todos los dale cons... muchas gracias, Muchas gracias. que ande todo muy bien ¿A quién le falta? ¿Qué hago vos? ¿Agrate? ¿A quién le falta? ¿A quién le falta? Bueno Llegamos acá primero de mayo, está jugando con buen camino por la tercera fecha de la LIFUR y nos encontramos con una cancha más grande y que tiene tribunas nuevas. Nosotros nos gusta que la gente se presente. ¿Tu nombre? Mi nombre es Alejandro, me dicen todos Petu, soy el delegado acá del Club Primero de Mayo. Bueno, Petu, muchas gracias por, por dejarnos venir, como siempre, por abrir una puerta de tu club y bueno, contanos un poco, un poco cómo viene la jornada con buen camino y cómo vinieron las primeras dos eh, contra San. Contra claro, la socia y, y, y estudiante. Y estudiantes. Y con la socia no fue bien. Sacamos 12, 14. Y bueno, y bueno, la estudiante no, el estudiante fue, ¿Fue la, todo la, para toda al revés, fue dos para nosotros, 12 para ellos. Ah, está bien. Y, y, y acá tranquilo. Y acá tranquilo, vamos a empezar la, la tercera jornada, así que desde el partido estamos, estamos divididos en puntos, así que te voy jugando un montón. ¿no? Este año te, te haces cargo de lo que es el fútbol infantil sí, sí. Del, del club. Todo lo que es el fútbol infantil del club así me hago cargo yo y bueno, ahí está el, el otro muchacho que es el subdelegado. El subdelegado. ¿Su nombre maestro? Eh, Manso Juan Manuel. Bueno, Manso. ¿Sí? Eh, Juan Manuel, disculpa. No, no, eh, ponételo acá de este lado, dale. acá en el medio, ahí está. Así ahí lo está. Tengo a los dos, bueno. En el micrófono. Cuéntanos un poco cuántos chicos tienen este año, vinieron más chicos, cómo, cómo fue un poco, cómo se la organización. Sí, este ¿Sí? año tenemos casi todo, todo completo, 108 pibos. Creo que lo mejor para los chicos, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es todo para los chicos. Trabajamos claro. para ellos y que para sacarlo de la calle y que sepan algo de deporte, que tengan un deporte que es un deporte muy lindo para todos, ¿no? Claro. Vemos las nuevas tribunas y supongo que debe ser un motivo de, de orgullo, de felicidad para ustedes. ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Sí, esto lo está haciendo la comisión. Una comisión nueva se está abriendo. Porque ahora en mayo hay votación acá en el club y o sea, bueno, está haciendo nuevo la comisión nueva está haciendo la cancha, está haciendo las tribunas. Mm. Y bueno, todavía hay otra cosa más que hacer, pero bueno, todo, todo proyecto. Claro, se está haciendo el vestuario, también visitante. Así que no, por suerte se está laburando, se está Eso laburando con el, para los chicos. Con la colaboración de las familias, ¿no? de la gente que viene y. Sí. Exactamente, que la de los padres sí. que ven que los que están ahora están trabajando y bueno, se están sumando a la gente para los padres para trabajar también. Y eso claro. está bueno para las comisiones directivas, que siempre se sume más gente, que venga gente nueva. Eso está sí, genial, que, ¿no? Sí, sí, esa es la verdad que sí. sí, hay más gente. sí. Y eso es, para nosotros, es un orgullo para nosotros como sí. la, somos representantes sí. de la comisión esa y es un orgullo que la gente venga y nos diga que, que, que, que está quedando la cancha, que el club está creciendo. y Qué lindo eso. Cuando, usted, cuando ustedes agarraron y le, y le tomaron el proyecto de, bueno igual ustedes siempre están en el club, pero cuando le dijeron personalmente para, para ustedes que es estar representando al fútbol infantil del primero de mayo. Para mí es un orgullo, sí, para mí también. Sí, Hace 20, que... 25 años tenía este club, así que... Sí, sí, siempre estuvimos así. Y que... Siempre estuve y... y eso es, siempre va a ser, así que... Siempre va a ser así. Al menos en el caso mío, siempre va a ser así. Te hago una pregunta. Vos cuando eras cuando era chico, de, ¿de qué jugabas en la pelota? Sí, siempre jugué de enganche. O de arriba. Ah, sí. ¿Y vos de qué jugabas? Yo siempre de delantero. ¿Ah, sí? sí? Y Así de repente bueno. ves a lo, uno ve a los chicos jugar y, y se re, un poco el recuerdo de uno también aparece, Sí, la sí, sí, esa, sí, ¿no? sí, sí. Siempre, sí, la siempre que... uno le sí. reta siempre al pibe que el después de uno, ¿no? Claro. Como técnico siempre sí, lo reta, sí, sí, reta. siempre eh, está eh. mirando. Sí. Y... Sí, vos, claro. Si no, cuando era chico creo que no lo hacía y... Claro. Eh, tratar de promocionarlo en, en ese sentido los chicos. Pero bueno. Aparte está bueno que mucha mucha gente, mucha familia también acompañando al niño. Sí, que, no, que, suerte, que el niño no esté solo, ¿no es sí, cierto? Sí, está es, bárbaro. Sí, eso es lo lindo que tienen los clubes de barrio, ¿no? Sí. La, la gente, los padres, acompañan mucho a los chicos y, y nosotros como dirigentes, ¿no? Como delegado, dirigentes claro. del club. También hacer las cosas bien para que la gente también venga, ¿no? Porque si va a hacer las cosas mal, la gente entra a venir. Sí, sí, la gente se pero... da cuenta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí seguro. seguro. Eso es seguro. Así que bueno, bueno, con respecto a la eh... gente también se está sumando para in... hacerse socia y todo, claro. así que estamos. Invitar a la gente a que se haga socia al club, en claro. qué horario, qué día. En realidad los clubes están abiertos todos los sí, días, todos los días. Todo el tiempo estamos acá. Así que Pero bueno, por suerte, de 6 a 8 más o menos se está laburando con eso. Ah, está bien, con el Aún. tema de ponerse al día, de hacerse socio, uh -huh. de más o menos estar, que Oye. se vayan metiendo también. Oye, para el fin de año los chicos tengan también un lindo regalo y más o sea, que todo para la, la, la si nieve se retira, eh, que se vayan, vayan contento, el último año que se vayan bien y eh, tienen orgullosa de que lo el club. Y aparte son cosas que por más que uno hable para dentro de unos meses, hay que empezar a construirla desde ahora. Desde ¿eh? hora, sí, todo para... lo que vos quieras después tiene que arrancar antes sí, sí, siempre. Sí, sí, lo no puedes, no puedes ver que están haciendo las cosas, eso mismo. O sea, también se tiran proyectos para, para hacerlo. Y, claro. Se analiza y si el proyecto se sirve, se hace. Claro. Tengo te, te, te sí, que ser te bien no, para el club y para, para los chicos se va a hacer todo eso. Bueno, todo, muchísimas gracias no, por recibirnos. No, pues no. Todo lo mejor para, para ustedes no, no. este año. No, gracias a ustedes. Gracias, y, gracias, y bueno, se, se nota como los clubes van creciendo. Y en este caso estuvimos en primero de mayo y estamos viendo cómo los clubes van avanzando. que ande todo muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, estamos acá en Hurlingham Norte que está jugando con Villa Club. Para nosotros es un clásico barrial. Es clásico y es barrio. el clásico de barrio. Sí, sí, claro. eh, en la fecha número 3 de lo que es la Lifur, muchas gracias Fede, como siempre, por recibirnos acá en Hurlingham Norte. No, por favor, es un placer. Eh, contanos un poco cómo viene la jornada y cómo arrancaron el torneo. El torneo arrancamos bien. Eh, las expectativas son buenas. Y bueno, la jornada viene tranquila, es un clásico de barrio. Es que la gente los grandes tienen que venir, alentar, y apoyar, claro. y nada más. Los protagonistas de estos son los chicos. Los grandes no tienen ese protagonista. bueno, viene bien, tranquilo, en familia y la jornada está espectacular, con el clima, con el, el clima, sol, el sol, tranquilo, tranquilo. Está, pleno, ¿eh? está pleno, espectacular. La verdad que es espectacular. Muy lindas la, las remeras que son negras y, y doradas. Son de entrenamiento. ¿no? Son de entrenamiento, no, pero no, muy buenas. No, no, tan... o sea, fue una idea original el año pasado. Gracias <risas> a los chicos. Y bueno, no, no, está buena. Está, está, está bien. Buena. ¿Cuántos, ¿Cuántos chicos tienen hoy por hoy en lo que es el fútbol infantil? Mirá, estamos en 75 hmm. y la verdad que cubrimos bien las expectativas, pensábamos, pensé que iba a estar peor, la verdad, tío, la verdad porque hay muchos clubes claro. y los chicos se van para todos lados, pero claro. realmente hemos cubrido las categorías grandes bien y las chiquitas, que es la que más complicado estábamos, las cubrimos a todas. Ojo, sí. más allá, no nos importa que el nene sea un Messi y un Maradona. Nosotros lo integramos a todos, eh, es integración esto. Claro. Y los chicos que vienen, nosotros los recibimos a todos. No me importa si juega o no juega, o si patea la pelota o no la patea, estamos ahí nosotros para enseñarles. La, la, la idea es abrir la puerta para todo el mundo. Tenemos nenes y nenas, categorías mismas tenemos. Mirá, Eso Muy también bueno. es importante. Muy mm. buenas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo es un poco de la infraestructura del club, si querés contar un poco, o, y, o de, de lo que a, es la cancha? A, a pulmón, la, la verdad que esa pulmón se mm. está haciendo un, un trabajo. Ojalá pudiéramos hacer más cosas, pero dentro de las posibilidades en las que tenemos estamos haciendo. Sí nos gustaría contar con la cancha de pista. Eso okay. es importante, porque cada vez que llueve estamos hasta una semana sin poder practicar, sin claro. poder jugar, mm. se pierde el espacio, los chicos no juegan, no entrenan y bueno. Y claro. como nosotros somos un club social... Es la contención de los pibes también. Claro. Esa es la realidad. Nos, exacto. nos encantaría tener la cancha de pista. Nos han prometido la cancha de pista, pero bueno, todavía está en la nada. Está, está, está, estarán en eso. Sí, ojalá, ojalá. La volvemos a pedir. Y Vamos, si no, la volvemos, ¿la volvemos a pedir, ¿sabes? claro. ¿sabes? claro ¿sabes? La a pedir. El tema es que no es para nosotros, no es para los pibes. Sí, claro, es, más bien. Claro, es para claro. los pibes. Y aparte, Entonces, es entendible que en invierno acá está difícil sí, de airearse no, y, de que se, y que a se sepa. lo, se lo sea, que yo no. digo que es tanto que hablamos de inclusión, tenemos nenes, nenas. Todos los clubes. Entonces, si sí, realmente lo necesitamos, porque es importante para ellos. Bueno, lo, te dejamos porque va a arrancar el partido y no van a echar. Sí. Que ande todo no, muy muchas bien. Muchas gracias, y muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, domingo de Pascua, y estamos acá en Ateneo Roca, que está jugando contra, contra el 12 de octubre. Ahí estamos viendo a las chicas jugar. Y para nosotros siempre es un placer venir. Estamos con una amiga de la casa de la hora de Burlingame, Mika. Buen día, Mica, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poco. ¿Cómo empezó este proyecto del fútbol femenino en el club? Y la verdad, o sea, empezó así todo rápido, o sea, no, tuvimos solamente dos semanas de entrenamiento antes de empezar el campeonato, Leila me dijo, eh, Mica, puedes armar el femenino, y bueno, arrancamos con lo que teníamos, le pusimos toda la gana y bueno, ahora estamos tratando de dar pelea. Está bien, está bien. ¿Cuántas nenas empezaron y cuántas nenas tenés ahora? Y Empezamos con lo justo en, la, en todas las categorías. O sea que eran, eh, son cinco categorías y teníamos cinco para cada categoría. Claro. Y hoy en día tenemos 40 y 49 negocios. El... 49, 49, muy bien. Es un montón. Sí, igual seguimos un montón. juntitas, pero bien. Claro, claro. El... claro. ¿Y, en, ¿Y repercutió esto del fútbol femenino en el barrio? Un montón. Un montón. Gente que no, que no se animaba antes a venir porque quizás no le gustaba la disciplina del futsal, a la, a la claro. Y vinieron un montón de chicas nuevas, o sea, de nenas que no sabían y vinieron a aprender, y la verdad que sí. es el IFUR, pero de mujeres. Eh, digamos, con el no saque lateral con las manos, todo igual. Sí. Está bien, está bien, está bien. ¿Y vos cómo te sentís personalmente de hacer este proyecto en el barrio, en el club de tu barrio, perdón? Sí, a mí me encanta, me encanta. Es, o sea, es mi lugar en el mundo. Eh, me encanta estar acá, me gusta estar acá con las nenas, es como que me, me desconecto. Sí, además se nota. Eh, que las nenas todo el tiempo mica, mica, mica ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, o sea eh, yo arranqué con ellas y nada más que nada lo que yo quiero es o sea, transmitirle un poco, ¿no? De lo que, o sea, ¿no? no como jugadora, pero claro. lo que por ahí eh, sé me gusta estar con ellas mucho. Lo último si, la, si hay nenas que quieren venir a, a participar, a jugar, días, ¿Pueden horario venir, Pueden venir, todos los días estamos nosotros, los lunes con las más chiquitas los martes con los 2014, 13, 13 los miércoles con las 16 también, los jueves con los más grandes y los viernes en la de Arqueras. Ah, bien. Entonces, tenemos en la de Arqueras también, los viernes ah, a las 5, que los hace caro. Ah, Después bien. Después tenemos los Joya. sábados a las 11. ¿Todos de los días? Día. Todos los días estamos. De todos sábado. los días. Bueno, ya saben, si quieren venir acá al Club de su Barrio, bienvenidos. son bienvenidos. Que anden todos muy bien, Mica, muchas bien. gracias. Que anden todo muy bien.